Ahora vamos a ver cómo personalizar una capa de puntos usando imágenes SVG. Antes de iniciar, si no tienes una pantalla grande, para mejores resultados es necesario que actualices a la versión 3.4.3 de QGIS. Dentro del navegador voy a explorar la capa puntos, doble clic, en el panel capas, en puntos, clic derecho, propiedades, en simbología, en la parte superior vamos a usar categorizado, en este caso columna, tipo, clasificar, borro la última categoría, le damos aceptar. Aquí es necesario señalar que la biblioteca de símbolos de QGIS es limitada, por eso vamos a agregar nuestras propias imágenes. Una vez que hayan descomprimido la carpeta importar SVG, tenemos dos carpetas, Mapbox Making, que es una librería de iconos gratuitos. Aquí tenemos en formato SVG, y también SVG-Customs, que es algunos que les deseo compartir. Pasamos a QGIS, nos vamos en Configuración, Opciones, en Sistema, en Ruta de SVG, en el botón Más, Añadir Nueva Ruta, seleccionamos la carpeta, Select Folder, Añadir nueva ruta, Select Folder y Aceptar. Ahora si hago doble clic sobre el icono de escuela, por ejemplo, tengo los iconos disponibles de QGIS, pero voy a usar mi SVG personalizado. Para ello hago clic en Marcador sencillo, en Tipo de capa del símbolo, selecciono Marcador SVG. En versiones anteriores a la 343, si el usuario no contaba con una pantalla grande, no se mostraba esta barra de desplazamiento de la ventana. Por ende, muy difícil seleccionar nuestros propios iconos. Por ello, reitero, versión 3.4.3. Ahora desciendo y puedo ver aquí los símbolos de la aplicación. Y también la carpeta Mapbox Making, Icons. Acá están los iconos y también en SVG Custom. Aquí tenemos los iconos. Por ejemplo, para escuela voy a buscar el que mejor se asemeje. Clic, señalo. En la parte superior puedo personalizar el tamaño. Le damos aceptar. El mismo proceso repito para hospital. Marcador sencillo, en tipo de capa del símbolo. Marcador svg. Me desplazo, svg-custom, tengo el icono de hospital, aumento el tamaño, aceptar, tengo el icono de hospital, ahora para iglesia, doble clic sobre el icono, marcador sencillo, marcador svg, si aquí no tengo el icono de iglesia, voy a buscar en mapbox makey, Icons, selecciono el icono de iglesia, aumento el tamaño, aceptar, tengo aquí la iglesia y ahora busco un icono para las viviendas, doble clic en vivienda, marcador sencillo, SVG, podría ser en Mapbox Makey o en SVG Custom. Selecciono el icono, aumento su tamaño y le damos aceptar. De esta forma puedo personalizar mi capa de puntos con mis propios iconos. Por ejemplo, si tienen un icono en formato PNG, a este usando su editor de gráficos favorito, puede ser Photoshop, lo exportan como SVG y lo pueden agregar a QGIS usando las instrucciones dadas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.